Y antes que nada, y muchas gracias por la invitación Martín, para mí siempre es un gusto regresar a Casa Pópeno Cuando al Antiguo Guatemala le tocó ser capital del Estado de Guatemala en la Federación Y vamos a platicar el día de hoy de las circunstancias que llevaron a que la antigua Guatemala pues renaciera Digamos a una segunda vida política gracias al Pacto Federal Este es un mapa de cómo era el Reino de Guatemala al momento de la Independencia y hasta 1838, cuando se disuelve el Pacto Federal. Vemos, digamos, es una característica muy interesante siempre eh, de la época, ver que los límites eh, no estaban muy bien definidos, ¿verdad? Eh, en realidad, el primer mapa que se levanta ya tratando de delimitar políticamente qué era el Reino de Guatemala en sí, es el que levanta Riviera Mestre en 1832, que es tal vez el más exacto, eh, hecho por, eh, realizado en, en, grabado por el gran grabadista guatemalteco Casildo España, eh, publicado en 1832. Estos mapas regularmente eh, los levantaban extranjeros, eh, se publicaban en los libros de viajes regularmente eh, y, digamos, venían acompañados de, de estos mapas que, pues, eran bastante, digamos, eh, fieles, pero no eran mapas eh, oficiales y eso causó luego, pues, muchos, muchos problemas. Eh, Luego de la independencia, el sábado 15 de septiembre de 1821, cuando uno lee el acta de independencia, el, el proceder de nuestros próceres fue que ellos declararon la independencia, eh, realmente no tenían ellos del todo legitimidad para tomar una decisión de este tipo. Entonces ustedes ven que en el acta de independencia, se desarrolla un tipo de programa político de qué hacer, digamos, con el Reino de Guatemala, posteriormente declarada la, la independencia del de Imperio Español. A diferencia, digamos, del Acta de Independencia de Estados Unidos, donde cuando ustedes leen, es en realidad, un pareciera en realidad una declaración de agravios de por qué se están declarando independientes de, de, de, de Inglaterra y de, y, de, y de la monarquía del rey Jorge VI, en... Guatemala es en realidad un medio gallo gaína es un pacto político donde se proclama la independencia e inmediatamente se dice que se va a convocar a un congreso que se debería de reunir en marzo de 1822 y que ese congreso de diputados representativos de todo el reino de, de ex reino de Guatemala iban a tomar una decisión política. Sin embargo, si ustedes se recuerdan de sus clases del colegio, en noviembre de 1821, eh, Agustín de Iturbide, ya Agustín I, emperador de México, le manda una carta a Gabino Gaínza. Y le cuenta, mira, eh, nos enteramos que ustedes proclamaron la independencia, a nosotros nos gustaría que el reino de Guatemala se uniera al imperio mexicano. Eh, nosotros creemos que tenemos una visión común, necesidades comunes, amenazas comunes y además hay, yo mandé un ejército de 3000 soldados que garanticen la seguridad de la frontera sur de México así que nosotros agradeceríamos mucho si Guatemala se uniera al imperio mexicano. Esta carta tan cordial, pues Gaino Gainza, pues obviamente ¿verdad? intuye que no es del todo una invitación sino que en realidad es una amenaza y entonces él convoca a una reunión otra vez de notables y se declara la anexión a México. Aquí aclarando que en realidad eh, tampoco había legitimidad para declarar, para declarar esa anexión, se le manda a pedir opinión a los ayuntamientos y eh, hay una mayoría, eh, yo diría grande, digamos, de eh, ayuntamientos de toda Centroamérica que acepta la adhesión al Pacto de Iguala y la anexión a México. Luego, Posteriormente, digamos, los guatemaltecos se enteraron que eh, esa división mexicana, eh, comandada por Vicente Filísola, tenía órdenes de quedarse en Chiapas y si Guatemala no accedía a la invitación de Agustín de Iturbide, invadía Guatemala, o sea que sí o sí hubiéramos sido mexicanos. Bueno, eh, todos sabemos, ¿verdad?, que la anexión a México dura, eh, pues, bastante, bastante poco, ¿verdad?, dura... De noviembre de 1821 hasta eh, febrero o marzo de 1823, que es cuando Vicente Filísola está en el Salvador, se entera que había habido un golpe de estado en México, habían fusilado a Agustín de Iturbide, y entonces Vicente Filísola regresa a eh, Guatemala y contrario, digamos, a todo lo porque todos odiaban a, a Filísola, ¿verdad? Porque era un mexicano y que era un invasor y todo. Pero Filísola recupera el espíritu del Acta de Independencia y convoca al congreso que nunca se había convocado por la anexión a México. Y entonces se eh, llama a elecciones, se convoca a un congreso del de, de ex reino de Guatemala y este eh, congreso se reúne en julio de 1823 y declara ya la independencia absoluta, de, del Reino de, de Guatemala, dicen que se va a crear, porque tiene como un pequeño programita político, dicen que se va a crear un Estado Federal y se convoca a una Asamblea Constituyente para ya definir, digamos, las características del Pacto Federal. Eh, esto para contarles que en 1824, en el 22 de noviembre de 1824, entra en vigencia la Constitución de los Estados Unidos de Centroamérica, Provincias Unidas de Centroamérica o la Federación de Centroamérica. Y esta constitución eh, establece en el artículo 6, primero, que la federación se compone de cinco estados, que son Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Pero el artículo 187, si no estoy mal, de esta constitución, establecía que se podían crear nuevos estados federales. Ya fuera que surgieran, digamos, del, del, de los propios eh, territorios antiguos del Reino de Guatemala, o bien que se adhirieran al Pacto Federal nuevos estados. Esto es importante, digamos, para entender la historia de Guatemala, porque es la razón por la cual el Estado de los Altos, Quetzaltenango, trató de constituirse en Estado en dos ocasiones. Y Rafael Carrera, pues, lo impidió. Y la razón por la cual Guatemala, al final, renuncia al Pacto Federal es para evitar que se desmembrara el territorio. El artículo 8 establecía que el gobierno de la República es popular, representativo y federal, ¿verdad? Era una, una federación y eh, se iba a llamar Federación de Centroamérica y eh, establecía en el artículo 10 que cada uno de los estados que la componen es libre e independiente en su gobierno y administración interior y que cada estado iba a constituirse de acuerdo a el eh, respetando el pacto, el pacto federal, se iba a constituir de la forma como lo quisiera. Se crea un distrito federal temporal, dijeron en la constitución, que se volvió a ver a la capital durante muchísimo tiempo, que fue Ciudad de Guatemala. Yo encontré un grabado, eh, lastimosamente no decía el nombre, eh, que es más o menos cómo se miraba la Plaza Central en esa época. Y ustedes se recuerdan, habíamos hablado en las conferencias anteriores, que oficialmente la construcción de la Nueva Guatemala de la Asunción como capital de Guatemala termina en 1824. Más o menos en, esa, en ese año se terminaron los principales edificios públicos y en 1824 se volvió a reconstruir el sistema educativo de Guatemala. Entonces, más o menos en esa época, así se miraba, digamos, el, el, la plaza central. Ven que la catedral no tenía, no tenía campanarios, todavía estaba la fuente de Carlos, eh, de Carlos III eh, en la plaza. Eh, estas casas que ven ahí era el mercado central, habían eh, galpones que se alquilaban, digamos, para, para, para vender productos y del otro lado de la plaza había lo que se llamaban sombras, que eran petates, donde eh, se alquilaban, digamos, también pedacitos de, de piso de la plaza, donde se eh, vendían regularmente verduras, frutas, hortalizas y demás. Y en estos galpones se vendían productos de cuero, ya digamos, como productos, yo diría, un poquito más eh, elaborados que las puras, digamos, eh, verduras o, o, o, o alimentos que consumía la ciudad. La República Federal de Centroamérica adopta como emblemas nacionales pues la, la bandera eh, de tres franjas horizontales y un escudo, que a mí me parece que es una belleza y que lástima que, que, no, lo, que no lo conservamos, pero digamos, es, eh, eh, esta era la... Diría yo, un, una representación de las corrientes políticas e idealistas de la época. Ven ustedes, digamos, eh, el, el, el triángulo ¿verdad? De, la, de la divinidad. Muchos dicen que hacía referencia ¿verdad? al pacto masónico de las independencias latinoamericanas. Está el sombrero o el gorro frigio, ¿verdad? que representa la libertad. Está la luz del sol. Eran, regularmente son eh, símbolos que uno tiende a, a, a identificar como republicanos y que otros dicen que son de pura inspiración masónica Bueno, como Guatemala le tocó, digamos, albergar la sede del gobierno federal en su propia capital, para evitar eh, roces y desavenienzas con otro gobierno, de digamos, del gobierno del Estado propiamente dicho, se decidió que se trasladara la capital del Estado de Guatemala en la Federación hacia otro lugar. Se había propuesto en algún momento Quetzaltenango, se propuso también, eh, eh, creo que San Martín Gilotepec, que al final paran siendo capital temporal, y al final se le asigna a la antigua Guatemala albergar a las autoridades del Estado. Es decir que en Guatemala, eh, la ciudad de Guatemala, ¿verdad? la capital, albergaba la capital federal, pero el Estado de Guatemala en la Federación albergaba entonces eh, la capital de, del Estado, que era la antigua. Entonces un poquito digamos, la, la, la idea es que la Constitución Federal había dicho que cuando hubiera dinero se iba a construir un Distrito Federal. Y se había designado eh, una, un rincón del de Salvador, Sonsonate, para que albergara esa sede federal, ese distrito federal El problema es que como nunca hubo dinero Entonces nunca se construyó el distrito federal y Entonces Guatemala albergó siempre La eh, capital federal Hasta que Francisco Morazán se la lleva Para El Salvador Que dicho sea de paso fue una decisión funesta Para nosotros los investigadores porque Se llevaron los archivos a El Salvador Y un gran incendio A principios del siglo XX destruyó todos los archivos De la federación Entonces nosotros hemos los historiadores han tenido que reconstruir la historia de la Federación pues con base en copias y documentos, verás recopiados porque se quemaron los archivos de la Federación. Bueno, entonces en 1824 en esta Constitución se determinó que las provincias se iban a llamar estados, los cinco, ¿verdad?, que, que conforman Centroamérica todavía, y se procedió a la elección de congresos constituyentes para que cada, jef, cada estado se diera su jefe, su vicejefe de estado, tuviera su propio congreso y se diera a sí mismo una constitución. Un poquito para cómo funcionan los estados dentro de los Estados Unidos, en México, en Brasil en, eh, eh, o en Estados Unidos de Norteamérica. El 15 de septiembre de 1824 se instaló solemnemente aquí en Antigua Guatemala el eh, gobierno del de Estado de Guatemala. Y mientras se procedía a escutar los votos recibidos para la elección de jefes y de jefes estatales, el Congreso designó como jefe interino a un abogado, para variar, el doctor Alejandro Díaz Cabeza de Vaca. Entonces, Guatemala, la antigua Guatemala, albergó, o fue digamos que esa es la, la, la, la, la intención del día de hoy, remarcar que la antigua Guatemala recobró vida política gracias a la federación, porque albergó entonces el gobierno estatal de Guatemala. Este es un, eh, una, un extracto del acta de constitución del gobierno eh, que, tuvo, que tuvo lugar aquí en, en, en Antigua Guatemala cuando se estableció ya oficialmente el gobierno del Estado de Guatemala aquí en la Antigua y ahí pues cuentan más o menos eh, todo el, el rito que se hizo, se les tomó posesión en el Palacio de la Municipalidad Ignoro la razón de por qué no usaron el, el palacio de los capitanes generales, me imagino que estaba muy destruido, a veces lo usaban de cuartel o lo usaban de un montón de cosas, además lo habían desmontado para llevarse los materiales útiles para la, para la, para la, para la nueva Guatemala, entonces me imagino yo que digamos, no estaba como muy, muy habitable. Porque la sede del Ejecutivo, del Supremo Poder Ejecutivo del Estado, usa casas, eso es curioso, usa casas particulares como sedes de gobierno y no los palacios que estaban alrededor de la plaza. No usaron, digamos, el portal de las panaderas, no usaron el, el portal, el, el, el Palacio de los Capitanes y el Palacio de la Municipalidad lo estaba usando el municipio, entonces, digamos, tampoco lo podían usar. Eh, cuenta... el bueno, este es el, el historiador Ramiro Ordóñez Jonama, copia, digamos, esa, esa acta de constitución. Yo les puse aquí un pequeño extracto de más o menos qué fue todo lo, lo que se hizo. Se juramentaron los puestos en la municipalidad, luego se fueron a la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, ahí se ofreció una misa. Y aquí, digamos, vamos a ver unas características que siempre son interesantes de Centroamérica porque, eh, a con, contrario a la vida política de Francia, por ejemplo, donde se había perseguido a la iglesia, se había prohibido que los sacerdotes ejercieran puestos públicos en Guatemala. Un diputado por Cobán, el doctor José Bernardo Diguero, es el que ofrece una misa de gracias por eh, la constitución, digamos, de, eh, del Estado de, de, de Guatemala. Vamos a ver nosotros, digamos, en toda la historia de Guatemala, de por lo menos hasta la pasada, la mitad del siglo XIX, que no es contradictorio ver a sacerdotes haciendo o ejerciendo puestos de gobierno, ¿verdad? Don Antonio de la Arrasada era un sacerdote que nos representó en las Cortes de Cádiz, ¿verdad? Como diputado. Y vemos, por ejemplo, que cuando Rafael Carrera funda la República en 1847 y en 1851 emite en el Acta Constitutiva, por ejemplo, el Consejo de Estado, lo conformaba también el Cabildo Eclesiástico. Entonces, digamos, no hay en realidad hasta 1871 una división de Iglesia y Estado sino era completamente normal ver que sacerdotes formaban parte, digamos, de las organizaciones del gobierno. Y esto es porque en la colonia fue o funcionó exactamente de ese, de ese modo. Luego de, de oír misa, fueron eh, se les tomó juramento y luego fueron a cantar un deum y luego, pues cuenta el acta, se fueron a la casa condicionada exprofeso ex para las sesiones donde iba a asentarse el Congreso Estatal y donde se iba a constituir el Jefe Político Superior para gobernar desde la antigua Guatemala entonces el Estado de Guatemala dentro de la Federación. Digamos, eh, la antigua Guatemala como capital del de Estado de Guatemala en la Federación es uno, una vida bastante fugaz. Sin embargo, es importante recalcar que eh, se estableció el 15 de septiembre de 1824 la sede de la capital del Estado en la antigua Guatemala, estuvo hasta aproximadamente mayo de 1825, es decir, fueron 8 o 9 meses en los que estuvo, digamos, fue, fue capital política la antigua otra vez, sin embargo, fueron los 9 meses únicos en que hubo paz en la República Federal. En el momento en que Juan Barrundia, que es el jefe del Estado de Guatemala, decide trasladar por capricho la capital del Estado de Guatemala a la nueva Guatemala de la Asunción, empieza ya el declive de la República Federal de Centroamérica. Y justamente en esos nueve meses en que la antigua Guatemala fue capital del de Estado de Guatemala en la Federación, tuvimos la inmensa suerte que un viajero británico visitara Guatemala que fue Alexander Thompson, y él vino en 1825, y él, digamos, tiene un relato precioso, porque él llega a la ciudad de Guatemala, conoce a Manuel José Arce, que era el presidente de la Federación, se reúne con figuras políticas en la, en, en la Nueva Guatemala de la Asunción, y luego viaja a la Antigua a conocer a las autoridades estatales. Entonces, digamos, él es el único testigo que tenemos de cómo funcionó, digamos, Antigua Guatemala como capital del Estado. Eh, aquí en, en, en Antiguo Guatemala, entonces como fueron nueve meses, digamos, hubo poco espacio para decisiones políticas, pero, sin embargo, las pocas que hubo, pues, fueron, eh, fueron importantes. Y, digamos, aquí es, es básicamente eh, la constitución del primer gobierno provisional en lo que se definía las elecciones quien, eh, iban a, quienes iban a encabezar el Estado de Guatemala. Y, por ejemplo... Una de las decisiones más importantes o más relevantes que se toman aquí en, en la antigua eh, y que tuvieron, digamos, una, una importancia política significativa fue, por ejemplo, este decreto número 30 de la Asamblea del Estado en la que se crea el primer escudo de armas del Estado de Guatemala dentro de la Federación. Y es un escudo eh, que es prácticamente es el que habíamos visto que era de la federación que es esta belleza es el que se adopta como el escudo digamos de armas del estado de Guatemala y es el que en la actualidad algunos eh, historiadores dicen que es el escudo que adoptó Chimaltenango como escudo del departamento entonces todavía se usa digamos esta maravilla todavía se usa como escudo de Chimaltenango me imagino que con modificaciones yo en, en realidad no, no he logrado eh, establecer, porque como Guatemala es un desastre, no logré encontrar, digamos, algún documento que confirmara esa, esa versión, más que una colección de sellos que se sacó en los años 70 con los escudos de cada departamento y eh, me pareció a mí ver, yo con estos ojos que ya no miran mucho, que era, se parecía por lo menos a este, a este escudo. Aquí, digamos... Eh, interesante, digamos, del, del escudo de, de, de Guatemala, que, que se adoptó para, para el Estado también, es ¿verdad? el carcaj con las flechas, azul y blanco, eh, los cuernos de la, de la abundancia y una serie de trofeos en la base del de escudo. Y los símbolos, digamos, que ya habíamos eh, platicado que eh, representan pues, el poder republicano. Aquí, digamos, eh, aquí retomamos el relato de Ramiro Ordóñez Sonama. Él escribió una biografía del doctor Alejandro Díaz Cabeza de Vaca, que es el primer jefe del Estado de Guatemala, que fue temporal, ¿verdad? En lo que se elegían eh, autoridades eh, eh, estatales eh, por medio de elección popular. Y él cuenta que eh, los días corridos del 17 de septiembre de 1824, día de su toma de posesión, fueron para don Alejandro de pura tinta. Oficios iban y venían, comunicaciones protocolarias, acusos de recibo y agradecimiento de felicitaciones. Por fin, el 12 de octubre del mismo año, el ciudadano José Ramón Barberena, en su calidad de secretario del despacho general del gobierno, comunica que don Juan Barrundia fue nombrado jefe de Estado, y en estas elecciones como su jefe de Estado fue nombrado eh, Cirilo Flores, que luego vamos a hablar de su triste destino, y que... Este Juan Barrunde ya había prestado juramento, había prestado juramento ante las autoridades federales, es decir, en la Nueva Guatemala de la Asunción, y luego viaja a Antigua para tomar posesión de la jefatura del Estado y don Alejandro eh, Díaz Cabeza de Vaca pasa a ser secretario del gobierno del Estado de Guatemala. Pues aquí está ya el, el, la descripción del Estado, del escudo, perdón, que no se los voy a... Tampoco los voy a aburrir con esto. Y este es un escudo que todavía eh, resguarda el organismo judicial en Ciudad de Guatemala, que es de los pocos testimonios que quedan, digamos, de... Se cree que es un escudo de la época y eh, pues que a mí me parece de una espectacular belleza. Martín me preguntaba si estaba mal escrita el nombre eh, del, de la presentación, pero en realidad el escudo... Lo que decía era que eh, el escudo era del Estado de Guatemala en la Federación del Centro, ¿verdad? Pues obviamente por ser del Centro de América. Y aquí pues otra vez la... Aquí ven el, el as, ¿verdad? Romano. Aquí es un, el, el, los trofeos del, del Estado de Guatemala, es un poquito más sencillo. Solo tiene una trompeta con una bandera, eh, un arco, una flecha y un as un facio romano, ¿verdad? que era también símbolo, eh, símbolo republicanos por, por excelencia y ven ustedes que también tiene los cuernos de la abundancia que era como se concebía digamos a Centroamérica como un territorio muy rico. Eh, Alejandro Marure, que es un historiador eh, liberal, eh, él escribe el bosquejo histórico de las re revoluciones en Centroamérica y él comenta, digamos, o critica un poco las decisiones de los abuelos, ¿verdad?, que habían dejado inconcluso el tema del de Distrito Federal. Y él dice que se cometió la falta de no designar Distrito Federal para residencia de los supremos poderes, y la ciudad de Guatemala, pues, continuó, digamos, funcionando como capital. Eh, el resultado es que dos autoridades soberanas comparten el mismo Estado eh, el mismo espacio político, y eso necesariamente, digamos, genera fricciones. Digamos, eh, nos podríamos imaginar, por ejemplo, que en vez de existir el distrito de Columbia en Estados Unidos, eh, se compartiera, verdad eh, Virginia compartiera la, la misma ciudad capital con el resto de, de, de, del país, digamos que eran, se, se veía como poco, como poco pragmático. Eh, además, digamos, eh, la ciudad de Guatemala era nueva, era muy pequeña, si ustedes hacen, digamos, el recuento en 1824, la ciudad de Guatemala, pues, abarcaba de la primera a la 12 avenida, de la 12 avenida para, para abajo, digamos, hacia la, línea, la actual línea del tren, solo habían, digamos, eh, vías de mulas, no había, digamos, más allá de, de la 12 avenida y, pues tampoco había nada desde la primera avenida, hasta la, desde la primera calle hasta la 18 calle. Eh, era, un, digamos, una cuadrícula muy estrecha, pocos edificios terminados. Eh, digamos, hay testimonios que todavía para 1824, algunas personas seguían viviendo en los campamentos temporales alrededor del Cerro del Carmen. Entonces, digamos, era una ciudad que uno de los, de los viajeros que se llama eh, James Wilson, que es muy benévolo en su descripción de Guatemala, era un escocés, él viene en 1825 también, y él dice que la ciudad parecía eh, una ciudad en eterna construcción, por todos lados habían albañiles, los gritos, me imagino que todos ¿verdad? Todo, todo lo que implica estaba en construcción. Y si a eso le sumamos que esta ciudad pequeña de un cuadrante bastante bastante reducido, ...albergaba la capital de dos estados... ...yo creo que el cóctel estaba bastante complicado... ...no obstante eso... ...las autoridades... ...electas para gobernar el estado de Guatemala... ...en la federación... ...eran liberales... ...pero liberales radicales... ...por ejemplo Alejandro Marure... Eh, ...Manuel José Arce, perdón... ...presidente de la federación... ...era un liberal, pero era un liberal moderado... ...Juan Barrundia y su hermano José Francisco... Eran tal vez las dos, yo diría, las dos figuras más importantes del liberalismo político guatemalteco por su radicalismo y sobre todo por su militancia. Y entonces ellos, uno era senador de la República Federal, José Francisco, y Juan era presidente o jefe del Estado de, de Guatemala, y ellos dirigían el Partido Liberal de una forma, yo diría, bastante bastante confrontativa. Y es Juan Barrundia que eh, George Alexander Thompson, que lo visita aquí en Antigua Guatemala, lo va a visitar a su casa, él cuenta que el señor tenía un carácter bastante, bastante seco. De hecho, él dice que de tan seco ya era hasta antipático. Este Juan Barrundia decide trasladar la capital de la antigua de regreso a la Nueva Guatemala, de la Asunción. No sabemos en realidad qué motivó más que desobedecer al gobierno federal, eh, causar fricciones porque, digamos, del traslado casi inmediatamente de que se traslada la, la, la capital de regreso a la ciudad de Guatemala, empiezan a causar roces. Yo me imagino, porque hay muy poco documento de esto, es que la ciudad de Antigua Guatemala, digamos, se sentía como aislada de la vida política de la república. Si uno toma en cuenta que, por ejemplo, en Ciudad de Guatemala estaba funcionando, el Senado y el, y el Congreso Federal, estaba el presidente de la federación, como que se sentían un poquito aislados. Y también es cierto que en Antigua Guatemala, hasta la llegada de Alexander Thompson, que visita la eh, Antigua Guatemala, él empieza a hablar que se estaban llevando a cabo construcciones y renovaciones. O sea que la antigua, antes de haber albergado nuevamente la capital del estado, habrá sido una ciudad, digamos, como muy dormida, como con muy poca infraestructura. Aquí habría que aclarar que la ciudad antigua de Guatemala nunca se dejó abandonada, ¿verdad? Siempre gente se quedó, gente que se fue a establecer a la capital, no le gustó, se regresó, reconstruyeron casas, siempre hubo, digamos, eh, movimiento, de hecho, en... 1799, si no estoy mal, se le devuelve a la antigua Guatemala el ayuntamiento, ellos vuelven a ser municipalidad. Entonces, digamos, siempre hubo eh, población permanente y sobre todo porque la antigua Guatemala siguió siendo, digamos, una ciudad donde eh, funcionaba muy eficientemente el corregimiento del valle. Ustedes ¿Se recuerdan el corregimiento del valle? Era todo un sistema en el cual la ciudad antigua Guatemala se abastecía de madera, de alimentos. Todos los abastos, digamos, obtenían de valles circundantes. El valle de Villanueva, el valle de Chimaltenango, el de Las Mesas, había varios valles que servían, digamos, de abasto a la ciudad. Y la antigua Guatemala lo que hace es que se vuelve en el abasto de la nueva Guatemala de la Asunción. Es decir que desde aquí de, de, de la antigua se podían controlar el resto de mercados que abastecían materiales y eh, bienes de consumo hacia la ciudad de Guatemala. Y una de las razones, digamos, por las que la antigua Guatemala resurge, y es una de las razones por las cuales la nueva Guatemala de la Asunción no se desarrolló como se creyó, fue por razones eminentemente agrícolas. Sucede que para los terremotos de 1773, habíamos hablado en una de las conferencias anteriores, la antigua Guatemala era una ciudad súper próspera, muy dinámica, que ya había rebasado, digamos, el valle, donde el Valle de Pachoy ya lo había rebasado, se estaba rebasando, dice Tomás Gage, hacia la vertiente del Pacífico, es decir, estaba buscando, digamos, el. el derramarse, me imagino yo, hacia, hacia Matitrán, ¿verdad? Y hacia toda la, la digamos, la vertiente costera, buscando Palín, por ejemplo. Eh, había mucho comercio, mucha actividad con la costa sur, porque Guatemala había logrado tener un cinturón, de, yo, yo le digo, protoindustrial, de 1.300 telares. En la antigua Guatemala se producía muy buena tela, de muchísima calidad. Y entonces habían toda una red de telares muy profesionales que incluso exportaban, pues un poquito, digamos, medio de contrabando porque no estaba del todo permitido, eh, telas con México y con Perú. Y entonces el paño guatemalteco era muy bien considerado. Tanto que en algún momento, como no había, digamos, eh, moneda en papel y el metálico era muy, digamos, eh, pesado de estar transportando, Muchas eh, eh, personas en el altiplano guatemalteco valuaban sus fortunas en cantidad de paños guatemaltecos. Pero era como un tipo de, como de inversión, digamos, monetaria. Bueno, todo esto porque se los cuento. Porque la costa sur, es decir, ahorita no me ubico, pero el volcán está aquí, ¿verdad? Entonces, ah, la costa sur era el centro económico de Guatemala porque Guatemala se había especializado en la producción y exportación de eh, añil o jiquilite, que era una tintura azul que se obtenía básicamente de dejar pudrir el arbusto del jiquilite en unas piscinas que se hacían por medio de rebalse, se iban como filtrando hasta que quedaba un sedimento azul. Ese sedimento azul se dejaba secar, se compactaba en pastillas y se exportaba Digamos, eh, Asia principalmente, eh, los, los emporios industriales, ¿verdad? Inglaterra, por ejemplo, compraba mucho y los Países Bajos. Eh, yo no tengo la confirmación, pero muchos historiadores dicen que Inglaterra en esa época compraba tanto, digamos, eh, añil eh, a Guatemala, muy probablemente por el tema de los uniformes militares que se estaban desarrollando. Esto habría que confirmarlo, pero, digamos, un, sí sabemos que uno de los primeros clientes, o principales clientes, perdón, de, eh, del añil era, era Inglaterra. Cuando se dan los terremotos de Santa Marta y se le obliga, a la ciudad a trasladar la sede Hacia el Valle de las Vacas Que fue digamos eh, Muy muy empujada la idea Por el presidente de la audiencia Don Martín de Mayorga Se toma la decisión De trasladar la ciudad Porque había bonanza económica Entonces dijeron bueno Como hay plata pues hacemos la plata mejor en una capital en un valle más grande Donde haya más espacio Donde haya más ríos y se toma la decisión para tan mal también de los guatemaltecos, que a Guatemala le suele pasar eso, históricamente en los ciclos económicos siempre nos agarran en alguna, los, los, los, los dedos a la puerta, allá por 1785 se da la caída o el derrumbe de los precios del añil en Guatemala porque Venezuela empieza a producir añil y de mucha mejor calidad que la guatemalteca, pero además en la provincia de Maracaibo, es decir, en la costa. Entonces, exportar el añil venezolano era muchísimo más fácil y más rápido que el guatemalteco. Porque el gran problema que ha tenido la economía guatemalteca desde siempre es que no tenemos puertos apropiados. Pero Guatemala siempre estuvo de espaldas al Pacífico y al Atlántico. Y todas las redes comerciales pasaban, eran terrestres y pasaban por el altiplano. Entonces, el problema de producir añil era que había que llevarlo en mulas de la antigua Guatemala, hasta Hualán, que era un puerto fluvial, si se podía, se usaba el río Motagua para sacar, digamos, el, el, el, el, el, el cargamento de añil, empujarlo y después sacarlo hasta Puerto Bodegas, que ahora es una aldea en, en, en Izabal, en Mariscos, donde allá a la orilla del lago, ahí habían bodegas y de ahí se sacaban en, en, unas, en, en unas balsas de fondo plano hacia Las Bocas, hacia Río Dulce y luego hacia Belice. Entonces, digamos, era muy engoroso y era sumamente caro. Entonces, digamos, cuando Venezuela irrumpe, que le pasó luego a Guatemala, verá, con el café, verá, cuando Brasil irrumpió en 1897 con el café brasileño, hundió la economía guatemalteca, que nos habíamos endeudado para la exposición centroamericana, por ejemplo. En los años 90, si ustedes se recuerdan, Vietnam irrumpió con, con el café y entonces aquí a alguien se le ocurrió poner barista y, y café y valga, valga la propaganda, porque había que hacer algo con ese café que se había quedado aquí. Entonces a Guatemala siempre le ha pasado eso. Entonces, cuando se traslada a la capital, de repente nos quedamos sin dinero. Y la capital, el desarrollo de la capital en eh, la nueva Guatemala de la Asunción, empieza a ralentizar la construcción. Por eso nos tardamos 50 años en desarrollar la capital. La consecuencia inmediata fue que mucha gente se regresó a la antigua. Unos se fueron, por ejemplo, a Quetzaltenango, razón por la cual Quetzaltenango, allá por 1815-16, es nombrada es, eh, ciudad y se le reconoce, digamos, una, una, una alcaldía de españoles. Y otros se van para el oriente, para Chiquimula, para Jalapa. Digamos, el terremoto de Santa Marta y la caída del, del precio del, del añil sirve para que la gente un poquito como que redistribuye a la población en el altiplano, muchos se van, por ejemplo, a Escuintla, eh, donde se acostumbraba a ir solo de veraneo, ya, se, ya se, se, se establecen ahí. Y apenas unos cuatro años después, el segundo producto más importante de exportación de Guatemala también se derrumba, el cacao. Y otra vez los venezolanos fueron los que empezaron a producir cacao venezolano en Maracaibo, de muchísima calidad. Y nos votan entonces la, la competencia. Y entonces Guatemala se queda sumida en una crisis económica muy, muy aguda, tan aguda que México se le obligó a pagar básicamente la administración de, de, de Guatemala con una obligación que se llamó el situado, que eran 3 mil pesos en oro que México tenía que mandar para que Guatemala siguiera funcionando. De esta cuenta... Cuando Guatemala se independiza, estábamos en trozos y entonces el, la creación del Distrito Federal pues quedó para la eterna memoria, ¿verdad? Era un más, más que todo un sueño. Pero se recupera la economía antigüeña, no la ciudad de Guatemala, se recupera porque se empieza a retomar, que nunca se había abandonado, pero se hacía de una forma muy, muy focalizada y muy, y muy pequeña, el cultivo de la cochinilla. ¿Verdad? La cochinilla es el, el, el cochinito este que, que, que crece ¿verdad? Cuando se, en, en el nopal. Es un, ¿verdad? que se, se, le in, se le insertan los cochinitos al nopal para que se alimenten y se hace una cosecha, se raspa la hoja de nopal, se sacan los, los cochinillos, se machacan y, y, y se puede crear un tinte rojo. Y entonces, la antigua Guatemala, allá por 1800, esto fue aproximadamente... ...un poquitillo antes de la independencia de 1815... ...empieza a regenerar su economía... ...alrededor de la plantación de la cochinía. Que es la razón por la cual... ...George Alexander Thompson... ...visita la antigua Guatemala... ...porque él es enviado por el rey de Inglaterra... ...para conocer la República Federal de Centroamérica... ...y hacer una investigación sobre si valía o no la pena... ...tener relaciones diplomáticas con nosotros, porque había que reconocernos, ¿verdad? Y eso implicaba regularmente pelearse con España y demás, y entonces viene él a conocer Guatemala. Entonces todo el cuento, digamos, eh, eh, de los minutos anteriores es para explicarles la razón... De, ...por la cual la antigua Guatemala nunca murió, ¿verdad? Porque este Alexander Thompson vino en ese momento coyuntural tan interesante, pero además también porque se juzgó una buena idea que la antigua Guatemala fuera capital del Estado. Porque se habrá creído, aquí ya estoy asumiendo yo, que podía ser un buen, digamos, eh, polo de desarrollo económico, porque cuenta Stephens, que es otro, otro viajero norteamericano, que había muchísima comunicación entre la antigua Guatemala y Amatitlán porque eran los dos lugares donde se producía más cochinía. Entonces, digamos, la antigua Guatemala se volvió como en ese centro, digamos, económico interesante, se usó mucho por, al, por razones de, de, de clima, se usó, se, se usó a antigua Guatemala como semillero de cochinía. Entonces, digamos, se, se fue cobrando, digamos, bastante importante, importancia perdón, la ciudad. Entonces, eh, George Alexander Thompson eh, visita Guatemala en 1825 y él cuenta que el 20 de junio montó su caballo a las 5 de la mañana con el propósito de visitar la famosa ciudad de Antigua, ¿verdad? Y él cuenta que está situada a Nueve Leguas de la capital en dirección hacia el Océano Pacífico. En realidad es un poquito menos al sur que hacia el oeste, pero a él le pareció que viajaba hacia el sur. Y, ¿verdad? Él quiere conocer la sede del Estado de Guatemala y ahí él cuenta, digamos, que cómo era llegar a la antigua Guatemala en esa época, habrá sido un paisaje maravilloso. Y él cuenta, verá que eh, era todo poblado de árboles, profundas cañadas, y llega entonces a la antigua Guatemala. Él cuenta, el 23 de junio, visitó a don Juan Barrundia, que era el jefe político del Estado, justamente el día de su cumpleaños. Y ahí es donde él pues se reúne con él, platican Y lo interesante es que este señor era un diplomático Pero él en su libro pues de viajes cuenta que En realidad Juan Barrundia no le dio muy buena impresión Lo consideró un poquito como hasta antipático Y no hicieron migas y bueno la cosa es que Pues lo, lo, lo, lo visita Pero interesante que deja, deja este comentario Se me ha dicho y acontecimientos posteriores Probaron la verdad de esta aserción Que Juan, que don Juan no era tan afecto al sistema federal como hubiese sido, ahí, perdón, un error, un teclado, como hubiese sido de desear para la tranquilidad de la República. En realidad, el gran problema de los liberales era no era que estaban peleando contra el sistema federal, sino que ellos querían cobrar el sistema federal, ¿verdad? Y entonces ellos que lo querían controlar. Y él cuenta que como era, digamos, el cumpleaños del jefe del Estado, se celebró en la ciudad de Guatemala, en la ciudad perdón, de Antigua Guatemala, el cumpleaños, y entonces él cuenta que se lo hayan invitado. Es interesante porque cuando viene Thompson aquí a la Antigua Guatemala, del de las páginas que deja él de sus recuerdos, en la mayoría lo ponen a comer. Lástima que no describe él que come, pero él cuenta que en banquetes en todos lados, y se la pasa comiendo. Entonces dice, después de comer, toda la concurrencia se fue a ver los festejos que se celebraban en la ciudad en honor del cumpleaños de Don Juan Barrundia, y dice, grupos de vecinos bailaban en la calle y en medio de las descargas de fuegos artificiales se oía la voz metálica de la trompeta guerrera que se mezclaba con el pacífico tañido de la guitarra, las iluminaciones contribuían a la brillantez del espectáculo, la noche estaba hermosa y tranquila. Esta, digamos, es más o menos cómo pudo haber sido el ambiente público de Antigua Guatemala cuando transcurrió, digamos, esta vida política que resurgió, digamos, en la ciudad. Cuando se habla de iluminaciones, tener una costumbre, yo creo que incluso hasta medieval, en la cual para eventos muy especiales, en los balcones se colocaban lámparas de aceite, ¿verdad? de, de ricino o, o, o cualquier aceite, o con velas, para conmemorar alguna festividad por ejemplo tenemos varios testimonios de eh, cuando era el cumpleaños de Agustín de Iturbide eh, como una forma de presionar para anexionarnos a México los conservadores adornaron sus casas con iluminaciones y retratos de Agustín para celebrar el, el cumpleaños de él entonces era una costumbre adornar digamos las casas hacia afuera para eh, demostrar o conmemorar alguna festividad aquí tomando en cuenta que en la antigua Guatemala como en Ciudad de Guatemala hasta bien avanzado, el siglo XIX no hubo alumbrado público eh, hay testimonios también interesantes, por ejemplo que cuando uno eh, salía después de las 6 de la tarde en Antigua Guatemala o en Ciudad de Guatemala, pues era peligroso, eh, por ejemplo hay un, hay, hay un viajero, creo que es Stephens, que él cuenta que lo habían invitado a una cena eh, pero eso fue eso fue en, en, en Ciudad de Guatemala, lo invitan a una cena y dice que el tipo sale con su sombrero, su capa y su bastón y en la puerta le dice, no, no, así no puede salir. Y dice que le dan dos espadas y dos pistolas. Entonces él dice, Pero, ¿y a quién vamos a ir a asaltar? Dice, no, yo, para que no te asalten, ¿verdad? Y él viaja a Misco también y él cuenta que él estaban en una cena y cuenta que se oyen ruidos en la calle y cuando salen a ver había habido un tiroteo, un callejón oscuro. Entonces, digamos, la seguridad pública en Guatemala siempre ha sido un problema. Ahorita estamos celebrando, ¿verdad? el Bicentenario, la situación no haya cambiado mucho. Y hay un viajero, yo creo que es Dun, que cuenta que él sale una vez, no me recuerdo por qué razón, Sale a la calle después de las 6 de la tarde en Ciudad de Guatemala Y dice que la única iluminación que había Era que en ciertas hornacirnas de las de casas Habían eh, nichos con santos Y las veladoras de los santos era lo único que iluminaba la calle Entonces era sumamente peligroso Y eh, hasta yo creo que ya fue en la, vida, en la vida independiente Que se instaura el sistema de serenos en la ciudad que esos sí ya iban con una lámpara, ¿verdad?, dando la hora, y eran unos medio policías, ¿verdad? que recorrían, y también hubo un sistema de, de, de serenazgo aquí en antigua aquí en Guatemala, pero ya es, digamos, bastante, bastante avanzado. A principios del siglo XIX, las ciudades eran bastante, bastante peligrosas. Estas son fotografías eh, ya de, de la segunda mitad del siglo XIX, pero que ilustran y nos pueden dar una idea de más o menos cómo era la antigua Guatemala en esa época. Aquí otra vez, la misma circunstancia, el mercado estaba establecido en la Plaza Central. Ustedes van aquí los famosos sombras, que eran petates, digamos, donde se ofrecían productos eh, agrícolas bastante, bastante, eh, de una forma bastante rudimentaria. Y aquí el palacio, lo curioso es que el palacio pues, no se mira tan, digamos, eh, destruido. Me imagino que ya se habían eh, invertido en, en obras... Esta es otra, esta es una fotografía, esta es de Edward Mulbridge, ¿verdad? el famoso fotógrafo eh, inglés, 1875, ya digamos un día de mercado, interesante ¿verdad? Eh, ver cómo funcionaba la, la, la ciudad antigua, aquí vemos que en la propia plaza, lo mismo que en Ciudad de Guatemala, pues habían ¿verdad? construcciones formales en el medio de la plaza, ¿verdad? Habían tiendas que vendían regularmente productos, eh, como lazos, eh, redes, eh, cuestiones como productos más, más elaborados. Bueno, eh, la antigua Guatemala en 1825, justamente cuando fue capital del estado, cuenta Thompson que contaba con alrededor de 18.000 18 habitantes, a los que se les llamaban los incorregibles, porque habían regresado a la capital, a la, a la ciudad, ¿verdad? No se habían querido ir, entonces les daban el, apoyo de, el apodo perdón, de incorregibles. 18 mil habitantes, digamos que ahorita podría sonar poco, que parecería ahorita una colonia, ¿verdad?, de la zona 18 o, o, o, o de Vía Nueva, en realidad 18.000 habitantes no era un grupo pequeño, tomando en cuenta que toda la República Federal de Centroamérica tenía 1.2 millones de habitantes. La antigua Guatemala, en su mejor momento, digamos, cuando ocurrieron los terremotos, tenía alrededor de 35 mil habitantes en la zona, digamos... Eh, metropolitana, digamos, ur urbana, más bien urbana. Es decir que había, digamos, eh, regresado bastante, bastante gente y solo para darles una idea, la nueva Guatemala de la Asunción hasta 1824 llegó a tener alrededor de 20.000 habitantes. O sea que la antigua Guatemala en 1825 tenía más o menos la misma cantidad de habitantes que la ciudad, de, que la nueva Guatemala de, de la Asunción. ¿Qué pasó, digamos, y por qué la antigua Guatemala se logró permanecer, eh, logró permanecer pequeña? Pues habrá tenido mucho que ver las guerras civiles de la Federación, ¿verdad? Que convirtieron a cada ciudad y a cada poblado en islas. La antigua Guatemala fue, in, fue invadida, fue tomada, fue... Eh, eh, ocupada, igual que Ciudad de Guatemala. Entonces, digamos, eso impidió que la población guatemalteca creciera, digamos, de, de, de una forma eh, sostenida. Eh, en 1825, al igual que en el siglo XXI, eh, las casas son pocas y muy caras en la antigua Guatemala, decía él, eh, no había nada parecido a una posada. Cuando él viene a antigua Guatemala, eh, se topa con la sorpresa que le dicen que tiene que ir a buscar una casa particular donde lo quieran albergar porque no hay hoteles. El primer hotel en Guatemala se funda en 1897 en Ciudad de Guatemala. Entonces no era, digamos, eh, común. Eso quiere decir que no había mucha migración del turismo olvídense, había muy pocos visitantes ¿verdad? a Ciudad de Guatemala, o eh, a Guatemala, perdón, en general. Y las posadas o albergues eran comunes pero eran regularmente para los arrieros de mulas, ¿verdad? que eran los que acostumbraban a ser transhumantes. Entonces, por ejemplo, un Pepe Mía cuenta en Un viaje al otro mundo por otras, por otras partes que los hoteles, entre comillas, que habían entre Guatemala y Escuintla, por ejemplo, cuando él va a tomar el, el, el barco para irse al exilio, dice que estaban infestados de chinches, de pulgas, que eran incomodísimos y él prefería dormir en la diligencia o sobre unas tablas que dormir, digamos, en esos hoteles porque decía que no eran, digamos, lugares muy muy eh, eh, adecuados. Además hay otro viajero que cuenta en, sus, en su relato de viaje que él de, de pura mala suerte no consigue quien lo albergue en una casa allá en Ciudad de Guatemala, va a caer en, un, en, un, eh, en una posada ahí al, alrededor del, del Parque Colón y dice que así en unas condiciones súper eh, arcaicas, era un catre hecho de lazos cruzados que dicen que le machucaban toda la espalda y que encima de todo en la noche, los arrieros se ponen en el patio a echarse los tragos y a cantar. Entonces dice que era, una, era un fastidio. ¿verdad? Entonces no había, digamos, un hotel como tal, y entonces no había condiciones para recibir extranjeros. Las, yo que estaba dormido, miren otro, otro error. Las familias más respetables solían tener casas de descanso porque cuando viene Thompson a la antigua Guatemala, cuando empieza a buscar un hotel donde quedarse le cuentan que había varias familias que estaban veraneando y descansando aquí en la antigua que eran originarias de la ciudad de Guatemala. Entonces se le pega a una señora y la señora lo invita a su casa y se queda con él, que le digo que esta señora lo invitaba a comer a, a todos lados, se lo llevaba para comer, entonces se la pasa comiendo. Entonces ya se usaba también la antigua Guatemala como un lugar de veraneo pues, o, o, o de descanso. También... Sabemos que la antigua Guatemala, y eso es por viajeros posteriores, se usaba también como una estación de descanso cuando se hacían viajes hacia la costa. Por negocios, por cualquier cosa que había que ir a hacer Escuintla o a Matitlán, se hacía siempre una, una escala, digamos, de descanso o de reposta aquí en la ciudad antigua Guatemala. Y cuenta, ya en 1825, que los alrededores de la ciudad estaban sembrados de nopales o cochinilla, que se extendían hasta las montañas circundantes. O sea, era, tenía como mucho empuje el cultivo de la cochinilla en estos años. Y él cuenta, y esto es un, es un dato importante, que el año anterior a su visita, en, según las estadísticas del Estado de Guatemala, en 1824, las ventas de cochinilla habían alcanzado la suma de 500 mil pesos. 500 mil pesos no era una suma despreciable porque solo el presupuesto total del, del Estado Federal era de 850 mil pesos. O sea que la antigua Guatemala era una ciudad, digamos, que estaba generando mucha, mucha riqueza en esta época. Eh, y aquí la consecuencia es que entonces había un boom de construcción. Thompson comenta que la ciudad se encontraba en obras que están edific edificando casas por todas partes, cuenta Thompson en 1825, y él cuenta que el año siguiente el Valle de la Antigua Guatemala produjo alrededor de 100 mil libras de cochinillas, eh, aquí no es monetario sino es el producto, el producto concreto, las que se exportaron principalmente a Londres. Entonces, digamos, Antigua Guatemala había recuperado esa posición, digamos, comercial de importancia para el Estado de Guatemala. Y, eh, Thompson cuenta en este informe que le, que le rinde a la, eh, al rey Que habiendo sido reedificada la capital un poco más al norte En el poético lugar que ahora llama la antigua Y él está hablando de los continuos traslados Fue nuevamente destruida por una convulsión más tremenda todavía en 1773 Y a pesar de que la mayor parte de sus habitantes quedaron Esto sí es una exageración, ¿verdad? Porque en realidad sabemos de que en el terremoto de 1773 Hubo muy pocos muertos porque tembló 15 minutos antes del de verdadero terremoto. Y a ustedes les leí en una de las conferencias anteriores las memorias de la, de la superiora de Capuchinas que ella cuenta que a las y cuar, 12, 3 menos cuarto de la tarde tembló, estaban almorzando, salen todas a los atros de las iglesias y cuando están terminando de salir viene realmente el terremoto. Entonces, digamos, aquí le contaron el cuento se lo contaron bastante, bastante exagerado. Él dice que se había muerto un montón de gente, que la mayor parte de sus habitantes quedaron sepultados en las ruinas. Esto es, y de haber sido trasladada a la ciudad por orden del gobierno, el asiento que ahora tiene a 25 millas. Y dice, el Congreso se reúne en ella, y interesante dice, y rara vez cuenta con menos de 12 mil a 18 mil a habitantes. O sea que había un, digamos, importante número de población que no era residente todo el tiempo aquí en Antigua Guatemala. Es decir que, o vivían en la Nueva Guatemala de la Asunción y tenían casas de descanso aquí, o bien tenían fincas, ¿verdad?, en los alrededores o en la costa y usaban a la Antigua Guatemala como un tipo de estación, otra vez, ¿verdad?, pero no de eh, habitación o residencia permanente pero que denota que había mucha, mucha actividad comercial. Eh, bueno, esto, digamos, este es otro de los, de los digamos, eh, este podría ser el final de esta época, digamos, feliz de paz y tranquilidad de Antigua Guatemala como sede del Estado de, de Guatemala porque el 11 de octubre de 1825 se define que la capital va a ser la nueva Guatemala de la Asunción en contravención, digamos, de las decisiones originales del, del gobierno federal y se traslada la capital hacia el Valle de las Vacas a pelearse con el eh, Distrito Federal, la ciudad. Y entonces, la ciudad de Guatemala entonces es una capital dual que le causa muchos problemas porque va a ser sede, imagínense ustedes, de la presidencia de la república, del senado de la república, del congreso de la república, pero también de la jefatura del estado y del de el, eh, congreso del estado. Esta es una foto de 1800, esta es de todavía de la época de don Manuel Lisandro Varías, sería eh, 1890-91, antes de la toma de posesión de José María Reina Barrios. Estas fotos, digamos, me parece a mí fascinante por varias cosas. Primero es porque de, de haber sido una plaza, una explanada, donde Justo Lufino Barrios fusilaba a la gente, Lisandro Varía lo estaba convirtiendo en un parque. Pero, más interesante aún, ustedes ven el templete de la fuente de Carlos, de Carlos III y ven que todavía está el caballito, que había en 1821 eh, sostenido al efigie del rey. El 15 de septiembre, ese sábado, 15 de septiembre de 1821, de los pocos, digamos, actos vandálicos que hubo eh, cuando se declaró la independencia, se acuchilló el cuadro de, de don Pedro Alvarado, que ahora tiene Álvaro Arzú, eh, tenía Álvaro, el finado Álvaro Alvarado en su oficina en la Municipalidad de Guatemala, se acuchilló y se destruyó un cuadro del rey Carlos IV que había en el Palacio de Gobierno y se tumbó la efigie del rey que tenía el templete de la fuente. De esta cuenta, y de esto se burla eh, de una forma muy graciosa, eh, don Pepe Mía, en el libro Sin Nombre, él dice que Guatemala es el único país del mundo que ha dedicado su plaza central a un caballo. ¿Por qué se había quedado el caballito? Pues Era una estatua ecuestre de solo el caballo, ahora no tenía a quien sostener. Entonces esta es una foto que a mí me parece muy significativa. Aquí vemos también, digamos, y creo que lo hablamos con ustedes en la, en la conferencia anterior, que la arquitectura de la ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción también se había empobrecido. Digamos, ustedes comparan el hermoso Palacio de los Capitanes que tenemos aquí atrás con este Palacio, pues sí hay una diferencia arquitectónica y de gusto, pues bastante, bastante, digamos, abismal. Desgraciadamente no podemos criticar, eh, seguir criticando este palacio porque se cayó en los terremotos de 1917. Pero, digamos, cuando uno lee las descripciones de los viajeros que fueron a visitar, por ejemplo, eh, Susan Summer, que va a visitar a, a Justo Rufino Barrios, cuenta que lo usaban de bodegas. Que, que la oficina del presidente tenía frutas y gallinas y costales de café en el despacho presidencial. verdad? como era en Guatemala era una finca inmensa, ¿verdad? Entonces eh, el palacio era a la vez cárcel, cuartel, eh, lo usaban para todo, ¿verdad? Entonces, que el antiguo Guatemala no se escapa, porque aquí uno de los viajeros nos cuenta qué habían hecho con la catedral, que lo vamos a leer después. A Jacobo Hefkens, otro, otro viajero, este es un holandés, viaja a Guatemala para evaluar si el gobierno de su majestad de los Países Bajos sería buena idea reconocer a la, a la República Federal y tener eh, relaciones diplomáticas con el Estado y él también visita a, a, a la antigua Guatemala. La diferencia con Thompson, digamos, es que Hefkens viene en 1826 cuando la antigua Guatemala ya pasó a ser otra vez... Una ciudad, digamos, sin significancia política. Mientras que Thompson viene justo en el momento cuando era capital del Estado. Y entonces él cuenta que Antigua Guatemala dista de nueve millas de la actual capital. 200 años después se puede decir exactamente lo mismo. El camino, como todos los de este país, es malo y bello, ¿verdad? Todo lleno de hoyos, pero con unos paisajes preciosos y Desde el punto de vista vial pero bello Por los fascinantes panoramas montañosos que, que uno contempla, verdad es el mal de Guatemala Se pasa por dos pueblos El primero y en sí el mayor Se llama Misco Y el segundo San Lucas Y hay que decir que la villa de Misco Era en, este, en estos momentos Uno de los pueblos más hermosos Que tenía eh, eh, Guatemala Porque era un pueblito Con su inmensa iglesia En casi la cima de una montaña, entonces decían todos que el efecto visual de Misco era hermoso, porque ¿verdad? se miraba, uno iba subiendo de, de, de, los, de los barrancos y salir a ver, digamos, de la cima de la montaña, el gran templo de Misco, era un espectáculo fascinante, yo les recomiendo las memorias de John Lloyd Stephens, que es un viajero norteamericano, que él describe todos estos paisajes como con mucho... Yo diría que hasta con mucho cariño por Guatemala es muy muy interesante digamos esa descripción que hace de Misco, que es el mismo que le dan las pistolas y las espadas para que salga a caminar. Con razón puede llamarse antigua la Palmira de América. Sus ruinas, empero, quedan en gran parte ocultas por muros ciegos. Entonces es súper interesante ver cómo había ido cambiando la, la fisonomía de la antigua Guatemala. Empero quedan en las ruinas ocultas por muros ciegos erigidos en las calles para que no ofrezcan una estampa demasiado impresionante de escombros. Yo les voy a dar mi teoría de lo que estaba pasando. Cuando uno se encuentra en una ciudad como esta, sobre todo, se percata de lo pasajero de la gloria del mundo. Palacios yacen derribados en el polvo y la magnífica catedral es una jungla, donde uno ve crecer árboles y malezas entre sus columnas destechadas. Mientras que el hombre despreocupado humía este prosenio de su anterior adoración, ahí donde sus bóvedas resistieron la tremenda sacudida tulúrica, ahora es un criadero de grana. Entonces habían agarrado la capital, la catedral, perdón, como bodega de cochinilla Imagino que ¿verá? habrá tenido eh, las... Eh, eh, las eh, catacumbas, bueno aquí no, no, no son catacumbas propiamente, ¿verdad? las bóvedas subterráneas habrán sido ¿verdad? un lugar muy apropiado para almacenar y entonces agarraron a la catedral de, eh, de, de bodega y cuando él cuenta que eh, se estaban erigiendo muros para que no se vieran las ruinas muy probablemente lo que, lo que estaba pasando es que la gente se estaba apropiando de los terrenos ¿verdad? Entonces, para ir, exacto, para ir disimulando, iban tirando los muros fuera de los linderos para ir acrecentando sus, sus propiedades. O sea, no era un acto estético para esconder las ruinas, sino que la gente estaba haciendo a crecer sus bienes raíces. Esto es una, un grabado muy interesante. Este es de. Ant si no me recuerdo mal, de allá por la década de los 30s o 40s del de siglo XIX, y aquí se mira muy claramente que ¿verdad? cuál era la, la situación, digamos, de la plaza central, el palacio, digamos, de la, de la municipalidad, pues, de, pues de, todavía en ruinas, y los eh, estos se llamaban los cajones del de parque eh, donde se vendían. Esta, esta era en realidad mercados, había cantinas, habían... Eh, lo que en México se llamaban pulquerías, aquí también se llamaban pulquerías porque les vendían trago ¿verdad? a los arrieros, entonces la plaza central era un lugar así como no muy, no muy agradable para andar y me parece a mí fascinante que alguien haya hecho un grabado de eso y, ¿verdad? y representar cómo era Guatemala en precisamente el periodo que estamos platicando. Este es otro grabado hermoso de cómo era. Aquí esto ya es bastante, bastante posterior, yo me atrevería a decirles que este ya es de la, del último cuarto del siglo XIX, ya ven ustedes que la catedral ya está reconstruida, eh, el palacio no está reconstruido, ¿verdad? El palacio de los capitanes, ven ustedes que todavía se miran, digamos, las construcciones eh, posteriores, pero, digamos, es interesante ver que se usaban, así como se usa el parque centenario en la, en ciudad, la ciudad de Guatemala, de parqueo de taxis, aquí se usaba de parqueo de mulas, era muy probablemente, ¿verdad? el descanso de los patachos de mulas aquí. Si la catedral era, era una bodega, pues es lógico que las mulas estuvieran ahí cerca, digamos, para eh, cargarse de, de carga. Eh, recordemos que en Guatemala el transporte hacia el puerto se hacía en carretones o trenes de mulas, ¿verdad? Entonces era un era un sistema bastante, bastante primitivo, digamos, de, de transporte. Continúa contando Hefkins. Que eh, un despoblamiento total no se ha podido lograr, y hoy en día se calcula que el número de habitantes de antigua Guatemala es de unas 15.000 almas. Esto se los puse como referencia de que entonces Thompson tenía mucha razón, digamos, en sus estimados de población, ¿verdad? 3.000 habitantes eh, podría ser esa población itinerante, ¿verdad?, que tenía fincas o que usaban a Guatemala, la antigua Guatemala, perdón, de, de, de ciudad de descanso. Entonces, digamos, había una población importante. Eh, establecida y una población pues itinerante que visitaba la ciudad y cuenta a través detrás de los muros levantados frente a los escombros de las grandes casas han construido sin quitar estos de en medio nuevamente viviendas que si bien ofrecen un lamentable contraste con las ruinas de los antiguos palacios al menos atestiguan junto con algunas casas nuevas y otras en proceso de construcción un nuevo auge de la población es decir que él también es testigo de este resurgimiento de Antigua. Cuando él habla de palacios, yo me imagino que también habla de conventos, de restos de templos, que la gente pues obviamente aprovechaba, si habían muros todavía utilizables, pues me imagino que los usaban ¿verdad? para sostener también sus propias construcciones. Y él tiene una, una opinión estética interesante, dice el Valle de Antigua Guatemala es más pequeño, pero mucho más bonito que el de la Nueva Capital, las faldas de los altos montes que la rodean son visibles desde todas partes, por lo que el poblado semeja de veras una palangana. La, la olla casi perfecta, ¿verdad? que es el Valle de Panchoy. Y el suelo es fértil por excelencia. Hay diversas haciendas y criaderos de grana, que aquí suelen ser de gran extensión. Es decir, que aquí ya la grana pues, tenía una importancia bastante, bastante grande. Y el... Eh, Dice el gobierno y el cuerpo legislativo se encontraban en un principio en Antigua, pero en el mes de junio, este último decidió trasladarse a la nueva ciudad, disposición que siempre será considerada como poco política, aunque solo fuera porque así dos poderes recíprocamente envidiosos estuvieran colocados en contacto más inmediato. Y aquí, digamos, él relata el primer gran incidente que va a provocar la guerra civil en Centroamérica y es que cuando Juan Barrundia se traslada a la ciudad de Guatemala, como no había lugar para albergar a las autoridades del Estado, expropia dos casas. No usa la propia, sino le quita al vecino la casa y entonces expropia dos casas para hacer el Estado. Ese es el primero de una serie de incidentes, que espero que me inviten otra vez para contárselos con más detalle, que van a ir generando un enfrentamiento entre la República Federal y el Estado de Guatemala que desembocan en la guerra civil y eh, que se va digamos, va a tener también como, como escenario la hacienda de Arrasola cuando Manuel José Arce derrota a los, a los salvadoreños en, eh, ahí por, por fraijanes. Bueno, eh, cuenta Hefkens, esta es una descripción de, la, de, la, de, la, de Antigua Guatemala, dice la ciudad tiene ahora un aspecto lastimoso esto es un poquito más crítico y eso es interesante de ver cuando uno tiene oportunidad de comparar los textos de los diferentes viajeros, cómo hay unos que son muchísimo más benévolos que otros. Por ejemplo, James Wilson, que era un escocés, él solo habla maravillas de Guatemala, todo le parece bonito. Que las calles huelen a no sé qué, pero era una maravilla y un sol re bonito. Otros viajeros son mucho más críticos. Por ejemplo, Arturo Murelet, ese no hay que preguntarle de Guatemala porque a la Grecia no le gusta nada y que es aburridísimo, y que hay mucha violencia, y que los indios, y que no sé, es, es todo lo quejitas es eso. Y hay otros viajeros, por ejemplo, eh, dos, eh, hay dos, dos mujeres, eh, que ellas vienen en el periodo ya liberal, eh, Susan Sanborn, y hay otra que escribió un libro que se llama Pocket Eden, que era la, ella viene a, a, a hacer dibujos y acuarelas para ilustrar la um, biología central y americana, ay se me acaba de olvidar el nombre, que sus descripciones de Guatemala son, pero de una, una fascinación que se nota que les gustó el país. verdad. Entonces Guatemala siempre genera eso, ¿verdad? gente que le encanta Guatemala y gente que se va de aquí odiándola. Y entonces says, pues tiene una visión bastante crítica y él dice que el antiguo Guatemala pues, presenta un aspecto lastimoso, sus calles suelen consistir de muros de tierra erigidos para esconder los escombros que hay detrás, así como de algunas pequeñas casas construidas con los restos de las viejas, no obstante, hay todavía algunas viviendas que son dignas representantes de la anterior belleza de la población. Entre ellas, algunas tienen más de un piso. El Ayuntamiento y el Palacio Real de la Real Audiencia eran edificios mucho más grandiosos que los de la actual capital. Él también hace esa crítica. Y el primero existe todavía y el segundo parcialmente. Y tienen dos arcadas. Y también comentan que la universidad era así mismo una hermosa construcción de estilo morisco. Y digamos... La antigua Guatemala aclarando que no había quedado tan lastimada por los terremotos, sino que en realidad la terminan de destruir cuando se llevan los materiales para la, la, la nueva Guatemala de la Asunción, ¿verdad? Se llevan sillares de ventanas, se llevan eh, balcones, se llevan, cuentan, eh, como ustedes creo que les leí en la ocasión pasada, los inventarios, hasta los tablones de madera de los pisos se llevaban. Entonces, dejan a la ciudad de la antigua Guatemala en realidad, pues bastante, bastante desmejorada. Y luego que. Don Martín de Mayorga ordena dinamitar algunos templos eh, No sé si le hicieron caso, pero digamos Está ahí, ahí un, una decisión política pues bastante bastante complicada Bueno, Y Stephens viene a la antigua en 1839 Y cuando él ya viene a Antigua Guatemala Ya la antigua se ha convertido en ese centro importante Digamos, agrícola de exportación Y él cuenta... Eh, como a una mía de distancia, giramos con dirección a la hacienda del señor Vidaurri, que era el señor Vidaurre, ¿verdad? Y en el patio estaban cuatro bueyes moliendo caña de azúcar y detrás se encontraba su nopal o plantación de cochinilla, una de las más grandes de la antigua. Caminé alrededor de la base del volcán de agua, con sus cultivados campos y su faja de bosques y verdura, hasta la cima. Del lado opuesto había otro volcán, con sus faldas cubiertas de inmensas selvas. Entre ambos pasé por un solo trapiche perteneciente a un convento de frailes dominicos y entré a un grande y hermoso valle y hacé fuentes termales humeantes, ese no es un teclazo, sino así decía, yo respeté la, la, la descripción original porque no sé qué quiso poner ahí cuando dijo hacé, entonces mejor lo dije así, hacé fuentes termales humeantes, me imagino que fue, pasé, por más de una milla a lo largo del camino y penetré en medio de los nopales o plantaciones de cochinía de Amatitlán. Dice, de ambos lados había cercas de arcillas y los nopales eran más extensos que los de Antigua y más valiosos. Pues aunque solamente quedan a 25 millas de distancia, el clima es tan diferente que los de Amatitlán producen en cada estación. La diferencia es que entre Gua en Antigua Guatemala y Amatitlán hay digamos, varios eh, metros de diferencia y Amatitlán es más seco. Y entonces en antigua Guatemala solo se podía hacer una cosecha de cochinilla al año, mientras que en Amatitlán se podían hacer dos. Si ustedes en algún momento tuvieron la experiencia infantil de que lo llevaran al, los llevaran al Club Guatemala de Amatitlán, no sé si ustedes se recuerdan que uno pasaba el relleno y luego del relleno uno llegaba a unos terrenos que tenían... Eh, unos, unos murallones bajos de piedra volcánica si ustedes, ustedes se recuerdan nosotros porque nosotros nos llevaban de chiquitos a jugar ahí nosotros era un martirio pero yo todavía me recuerdo yo desde el paisaje ahí todavía había nopaleras que ya no se explotaban obviamente pero habían quedado todavía en los años 80 nopaleras de hacía 100 años, ya eran unas grandes extensiones donde se podía ver todavía que habían sido plantaciones de cochinía y este es el aspecto que tenía Antigua Guatemala, en, eh, entre 1815 y aproximadamente 1855, cuando se derrumba otra vez la economía de exportación, porque en Alemania se inventa el tinte químico artificial y nos dejan de comprar entonces cochinilla y Guatemala, como siempre, la agarran con la camisa levantada y sustituye las nopaleras por café. Pero esto va a ser ya hasta 1855. En esta época, esta es una foto todavía desde, esta es de Edwin Mulbridge, 1875, donde todavía persistían sembradíos de, de, de nopales para, para explotar cochinilla en los alrededores del antigua Guatemala, pero aquí eran para consumo interno. Es decir que Guatemala todavía logró ¿verdad? encontrar un nichito de, de, de para su, ...para su producto, para puro consumo interno. Por eso es que dicen algunos que los tejidos eh, eh, indígenas... ...tienen alguna preeminencia de color rojo. Porque era el color pues, más barato, más accesible, había más cantidad... ...entonces hay preeminencia de color, de color rojo perdón, en los textiles guatemaltecos... ...gracias a la cochinía Y este es eh, otro, otro de los viajeros digamos que vino a Guatemala... Eh, aquí solo se los puse como pura, pura referencia, digamos, de la economía de la cochinilla que tomó auge y que no permitió que el nativo Guatemala muriera. Y él dice, las plantaciones de cochinilla se siembran en nativo Guatemala solo una vez eh, al año, a principios de enero hasta mediados de febrero. Pero como el clima es mucho más frío que en Amatitlán, los insectos alcanzan su total desarrollo 100 días después de haberse adherido a los nopales. Y como la estación de las lluvias suele comenzar a principios de mayo, se pierde casi siempre una gran parte de las cosechas antes de su recolección. En Amatitlán tuvo la cochinilla formidables enemigos, no existentes en Antigua Guatemala, y el principal de ellos era el zompopo, que se comía los brotes de los nopales y malograba su crecimiento. Y dice en Antigua Guatemala: estos es son datos que son como interesantes para los nerds que nos gusta la historia. Dice en Antigua Guatemala: una manzana de nopal producía 3.150 a 4.050 libras, o sea, 1.350 libras de cochinilla seca, pero solo se recolectaba una cosecha anual. Entonces, ¿qué quería decir esto? Que mientras en Antigua Guatemala solo se cosechaba una vez, era mucho menos arriesgado. En Amatitlán se cosechaba dos veces, pero había que estar viendo que no volverá a las infestar a el, el, el son popo y, eh, digamos, era como que comenzaba un, un poquito, digamos, el tema de la cochinilla. ¿Por qué, digamos, Dunlop registra estos datos? Porque él viene a tratar de montar una finca de cochinilla para exportación. O sea, él viene por razones de negocios. James Wilson es un escocés. Eh, él viene, de, digamos, de, de, él viene de, de puros negocios. Él es de los primeros protestantes que viene a Ciudad a Guatemala de los primeros primeros protestantes y él pues solo deja ahí medio mencionado, él no viaja a Antigua Guatemala, es curioso. Eso quiere decir que Antigua Guatemala pues cuando él viene no era del, del todo atractivo, es antes de que fuera sede del estado y él solo deja ahí como una tablita deja apuntado, incluso pone mal el nombre, va a poner la vieja Guatemala, ya le había denigrado ya no era la antigua, sino la vieja. Pone vieja Guatemala, 12.000 habitantes en todas sus memorias es la única mención que hace de Antigua Guatemala y ya para terminar solo comentarles que la decisión de quitarle a la Antigua Guatemala la sede política va a tener consecuencias nefastas para Guatemala estalla la guerra civil eh, se pasan a Ciudad de Guatemala ahí por n cantidad de problemas que tiene Juan Barrundia de desafiar a Manuel eh, José Manuel Arce eh, Manuel, Manuel José Arce Manuel José Arce lo es, parece eh, la historia del 2015. Eh, capturan a Juan Barrundia, lo destituyen de presidente, lo mandan al Senado para que lo juzgue, asume la presidencia Cirilo Flores. Cirilo Flores traslada a la capital a San Martín Gilotepeque, no me pregunten por qué, luego a Quetzaltenango y ahí en Quetzaltenango, por razones puramente religiosas, linchan a don eh, Cirilo Flores. Que es el primer linchamiento político que hay en Guatemala. Y eh, la ciudad eh, de Quetzaltenango rechaza la capital del Estado, se la devuelven a eh, la ciudad de Guatemala y ahí se hacen elecciones y ya toma la presidencia eh, don eh, Mariano Gálvez. Entonces, digamos, eh, ya para culminar, digamos, eh, mi intervención del día de hoy, eh, retomar, digamos, esas líneas al inicio: eh, la ciudad de Antigua Guatemala fue capital por alrededor de nueve meses. Eh, pero fueron los nueve meses más tranquilos y más prósperos de la federación y la decisión fatal de trasladar la capital, digamos, trajo en realidad a largo plazo el colapso de la federación en 1838. Aquí ya para despedirnos una visión de cómo era la plaza central de Quetzaltenango en 1875, aquí cuenta Edu, Edward Mudbridge que él había anunciado que iba a llegar a tomar unas fotos porque él estaba haciendo un álbum para promocionar a Guatemala Para la Pacific Mail Steamship Company Y la gran sorpresa es que cuando llega lo reciben como que era Tom Cruise O como era sido Brad Pitt haciendo una visita Y le hacen desfiles y le hacen de todo Entonces él aprovecha a tomar unas fotos muy hermosas Digamos de todo el altiplano guatemalteco Y esta es una foto pues muy hermosa de la eh, Plaza Central de Quetzaltenango Que me parece eh, interesante compartirla con ustedes el día de hoy Y luego aquí pues la historia hasta que ya les relaté Que ya la capital del estado anda para todos lados Y ahí cuentan, eh, Manuel José Arce por ejemplo Que la decisión se hacía tan, tan arrebatada Que habían, dice él, ver ahí eh, Decretaron la traslación a la ciudad de Quetzaltenango y la verificaron al momento con la mayor precipitación y sin ninguna apariencia que indicara su carácter, pues todos llevaban unas trazas de hombres perdidos, dos en un caballo, otros a pie, parecían en realidad más una escena del éxodo que una traslación de la capital ordenada. Y aquí hay una crítica, yo se la, no se la voy a leer porque ya no estamos sobre el tiempo, pero es una crítica que le hace Ramiro Ordóñez a la decisión de no respetar la división de las, de las eh, capitales en las ciudades. Y aquí una última foto, 1877, de cómo se miraba la ciudad de Antigua Guatemala, ya en esta época, aquí ya es el auge del café, ¿verdad? Ya Guatemala había colocado allá por 1868 el primer gran contingente de café en Hamburgo, ya empezaba Guatemala a recuperar hasta cierto punto, eh, la bonanza económica y ven que ya la antigua Guatemala ya tiene un aspecto pues mucho menos derruido yo les había enseñado en la conferencia anterior una foto de la antigua Guatemala de 1800 de las primeras fotografías 1860 y algo donde sí se mira que es una casita por aquí baldíos otra casita por allá pero curiosamente no encontré la foto <risa> Pero eh, voy a revisar en mis archivos y se la mando a Martín para que se las comparta. Es una panorámica que me parece sumamente interesante. Aquí está la bibliografía, yo les dejo la presentación a Martín siempre para. Y ahí están los, los libros, parte de los libros consultados. Y pues muchísimas gracias.